Muy buenos días. Antes de empezar, me gustaría dar las gracias al comité organizador por la gentil invitación a este primer curso internacional online de cirugía oncológica y oncoplástica mamaria. Mi nombre es José Luis Valderrama Nandaeta. Soy cirujano general, oncólogo y oncoplástico. Me desempeño como cirujano oncólogo en el servicio de cirugía oncológica del Hospital Universitario de Los Andes, acá en Mérida, Venezuela. En esta oportunidad traemos un video comentado de la técnica de reconstrucción mamaria con colgajo dorsal ampliado, una técnica que hemos desarrollado acá en Mérida y lo, eh, muy aplicable a la realidad de nuestros pacientes. Acá tenemos unas panorámicas de la bella ciudad de Mérida, acá en Mérida, Venezuela, Estado Mérida, una ciudad que se encuentra sobre la cordillera de los Andes, a las faldas del pico Bolívar, que se encuentra a 5.007 metros de altura. En cuanto a la historia, el primero en describir el colgajo dorsal fue el doctor Tanzini, cirujano italiano, en 1896. Lo utilizaba para la reconstrucción posterior a mastectomías radicales tipo Halsted. Este colgajo entró en desuso porque el doctor Hastek no estaba de acuerdo con esta reconstrucción y no fue sino hasta la década de los 70 cuando Olivari y Bodwich popularizan nuevamente el colgajo dorsal para la reconstrucción mamaria. Schneider, en 1977, realiza la primera reconstrucción utilizando el colgajo dorsal combinado con una prótesis en una paciente en una reconstrucción diferida. Hawking y Silver en 1983, realizan reconstrucción con colgajo dorsal y utilizando, adicionando a este colgajo, la grasa de la región lumbar. Papp y McCrapp, en 1985, son los predecesores de este colgajo dorsal ampliado, utilizando solamente el colgajo para la reconstrucción autóloga tratando de utilizar la mayor cantidad de grasa posible de la región dorsal. En cuanto a las indicaciones, el colgajo dorsal es muy versátil y se puede utilizar para reconstrucción parcial en mastectomía preservadora, se puede utilizar para reconstrucción de grandes defectos, reconstrucción autóloga pura en su versión de colgajo dorsal ampliado, que vamos a, descri a describir, y la reconstrucción híbrida combinada con prótesis, que es la más utilizada actualmente. En cuanto a las indicaciones, pues reconstrucción en pacientes con radioterapia previa, reconstrucción en pacientes que recibirán radioterapia, reconstrucción de grandes defectos de esos pacientes localmente avanzados que no responden bien al tratamiento neoadyuvante, reconstrucción posterior a la falla de otros métodos en todas sus versiones y reconstrucción híbrida combinado con prótesis o expansor prótesis y la reconstrucción en pacientes donde el TRAN está contraindicado o los colgajos microvasculares. El colgado dorsal se origina del dorso de nuestras pacientes. Este toma una pastilla cutánea con celular subcutáneo y músculo dorsal ancho y se hace una reconstrucción. Está irrigado a través de los vasos toracodorsales rama subescapular de la arteria axilar. Debemos tener cuidado en el ganglio sentinela o en la disección axilar de preservar nuestro pedículo. El colgado dorsal pues se origina del músculo dorsal ancho Toma una pastilla de piel, celular, subcutáneo y músculo para la reconstrucción. Su versión dorsal ampliado lo que hace es recolectar la grasa de, la, de los músculos que están sobre los músculos de la cintura escapular y de la región lumbar. Y también podemos pasar la línea media debido a que el colgajo dorsal es un músculo, es un colgajo plano, pues para darle volumen podemos utilizar esta grasa de la cintura escapular, la grasa de la región lumbar y cruzando la línea media y de esta manera podemos aumentar el tamaño de esta pastilla cutánea muscular y podemos hacer una reconstrucción pura autóloga sin la necesidad de prótesis u otros métodos. Para demostrar la técnica traemos a esta paciente de nuestra consulta con un cáncer de mama derecha localmente avanzado tratada con quimioterapia en adyuvante, donde va a ser un gran defecto. Vamos a reconstruir utilizando la técnica de colgajo dorsal ampliado. Acá vemos el marcado marcamos el área de la mastectomía, se va a hacer una mastectomía radical modificada de Madden, marcamos línea media, marcamos ambos pliegues mamarios, trazamos una línea vertical 5 a 6 centímetros de la línea media hacia el complejo areola-pesón bilateral, hacemos un patrón vertical a doble rama para la simetrización. Ahora vamos a diseñar el colgajo, siempre marcamos el área de la columna, de las apófisis espinosas, marcamos la cresta ilíaca y tratamos de buscar el área donde tengamos la mayor concentración de grasa que nos permita pues, hacer una buena reconstrucción. En este caso, pues, es un gran defecto. Para este gran defecto, pues, la pastilla cutánea debe ser bastante grande. Marcamos la pastilla cutánea y marcamos más o menos hacia dónde vamos a hacer la disección de la grasa. En este caso, en sentido craneal, sobre los músculos de la cintura escapular, caudalmente de la grasa lumbar hasta la cresta ilíaca. Vamos a tratar de reclutar todo ese tejido graso para realizar este colgajo. Podemos pasar la línea media y hacemos una especie de trébol. Este trébol eh, nos va a permitir pues, darle volumen a este colgajo, que generalmente es un colgajo que es plano. Vamos a medir nuevamente tratando de limitar un poco la altura del colgajo para evitar la necrosis o la dificultad para el cierre posterior. Ya tenemos la paciente ya marcada. Ahora vamos al quirófano con sus dos patrones. Su... Vemos el gran defecto posterior a la mastectomía. Vemos ese gran defecto y vamos a hacer una reconstrucción lo primero que hacemos a nivel axilar es la disección del paquete toracodorsal. Identificamos el paquete toracodorsal, lo referimos en todos los casos para poder identificarlo y preservarlo. Este va a ser la irrigación de nuestro colgajo. Es un colgajo axial también porque conocemos el pedículo. Procedemos a colocar al paciente de cúbito lateral. Posterior a hacer la mastectomía y empezamos a hacer nuestro colgajo. Cortamos piel, celular subcutáneo. Tratamos de hacer una hemostasia meticulosa debido a que es una cirugía a veces bastante cruenta. Hacemos el colgajo inferior. Este colgajo inferior va a ir desde la pastilla cutánea hasta la borde de la crestiliaca. Acá en este punto pues tratamos de recolectar la mayor cantidad de grasa posible, esto va a estar adherido al colgajo. Como vemos ahí es importante una buena exposición para poder visualizar. Hacemos esta disección entonces hasta la crestiliaca, donde es la inserción tendinosa pues, del músculo dorsal ancho. Al llegar a la crestiliaca, pues, hacemos el corte del tendón a la crestiliaca. Este corte lo iniciamos sobre los músculos, lo más posterior posible, sobre los músculos elevadores de la columna. Procedemos a hacer el colgajo superior. Cortamos piel, celular subcutáneo, y tenemos que hacer unos colgajos de un grosor adecuado para evitar la morbilidad del sitio donador. Estos colgajos si quedan muy delgados, pues se pueden necrosar posteriormente. Hacemos esta disección entonces tratando de obtener la mayor cantidad de tejido adiposo que podemos adicionar al colgajo y de esta forma pues mejorar el volumen para mejorar el volumen de reconstrucción. Acá vemos que simultáneamente vamos sobre el colgajo superior y cruzando la línea media tratando entonces de buscar la mayor cantidad posible de tejido celular subcutáneo. Acá vemos cómo vamos más allá de la línea media hacia la región dorsal contralateral. Ahora estamos tratando de adicionar esta cantidad de tejido celular subcutáneo hacia nuestro colgado. Al pasar la línea media... Ya podemos empezar a cortar pues, el tendón que se inserta sobre la apófisis espinosa en forma medial de nuestro colgajo. Lo que vemos ahí es la disección entonces del tejido celular subcutáneo contralateral. Ahora hacemos el levantamiento del colgajo. Lo que vemos al fondo es el músculo dorsal largo o elevadores de la columna. Ahora estamos cortando las fibras que se insertan a la línea media del dorsal ancho. Ahora estamos tratando de separar, de ir sobre el músculo. En esta parte pues hay que tener cuidado de no llevarse las fibras musculares de los músculos que están posterior al dorsal ancho. Procedemos a hacer una división que va de abajo hacia arriba y de la parte interna hacia la partes externa, dirigiéndonos hacia la axila. Ahí procedemos a seguir disecando, vemos cómo están las fibras del dorsal, que cada vez se van dirigiendo hacia la axila. Acá vemos ya nuestro colgajo levantado, y con las áreas que le adicionamos de la región lumbar, la región de los músculos de la cintura escapular y la grasa contralateral. Ahí procedemos a conectar con la, con la axila y vemos ya nuestro pedículo. Seguimos adelgazando el colgajo y ya podemos rotarlo hacia el área a reconstruir. En este caso, pues, podemos hacer el corte del músculo lo más distal al pedículo y esto nos permite la medialización y la ubicación de este colgajo en el sitio de reconstrucción procedemos al cierre de la zona donadora que lo hacemos a dos planos utilizando pds dos ceros. en este punto pues dejamos en la región dorsal un dren de jackson pratt número 19 como vemos es un gran un gran defecto Ya cerrada el área donadora, pues procedemos a voltear nuevamente el paciente de cubito dorsal. Vemos el pedículo que está referido y está indemne sobre el colgado. Quitamos la referencia y ya podemos ir remodelando nuestro colgajo. Acá vemos el volumen del colgajo, un colgajo plano, pero le vamos a adecuar y lo vamos a plegar y a remodelar para la reconstrucción de este gran defecto. Acá estamos remodelando y tratando de adaptarlo al nuevo lecho de la mama. Aquí vemos como el sobrante de la cicatriz, pues una cicatriz bastante grande y lo podemos desplazar hacia la axila. Aquí estamos haciendo la simetrización con un patrón vertical a doble rama. Acá vemos los resultados inmediatos con simetrización de la mama contralateral con unos muy buenos resultados inmediatos en su postoperatorio de 14 días. Vemos estos buenos resultados con reconstrucción solamente utilizando el colgajo dorsal ampliado para este gran defecto. Acá tenemos otra paciente con un cáncer localmente avanzado de mama izquierda que recibió quimioterapia en adyuvante. Vamos a reconstruir con un colgajo dorsal ampliado. Posterior a la mastectomía se identifica el pedículo toracodorsal a nivel axilar y se procede a realizar el levantamiento del colgajo, el cierre del defecto y este colgajo se rota y se realiza eh, la remodelación del mismo, debido a que es un colgajo plano como se los expliqué previamente. Se remodela para que este colgajo pueda tener una proyección y volumen y nos permita la reconstrucción. Aquí tenemos los resultados inmediatos y luego los resultados en el postoperatorio de 12 días, donde vemos que se logró un volumen eh, adecuado. En cuanto a resultados a mediano y largo plazo, pues traemos aquí varios casos. Acá tenemos reconstrucción a, de la mama derecha, posterior a quimioterapia no adyuvante, tumor localmente avanzado, una mama pequeña, se logró realizando este colgajo, con simetrización Romblot. Aquí tenemos otra paciente de 76 años, donde se realizó reconstrucción, vemos la paciente de secuelas de radioterapia, con 4 años de seguimiento. Aquí vemos el defecto posterior, donde hay una alteración de la cicatrización. Tenemos otra paciente de 70 años de edad, con reconstrucción de la mama derecha, con colgajo dorsal ampliado, con radioterapia y simetrización por patrón vertical. Tenemos otra paciente con la misma reconstrucción, colgajo dorsal ampliado más simetrización patrón vertical y recibió radioterapia con seguimiento de 5 años. Acá tenemos otra paciente donde se logró un volumen mayor con simetrización de la mama contralateral utilizando el colgajo dorsal ampliado. Otra paciente con la reconstrucción de la mama derecha Acá tenemos otra paciente con reconstrucción de mama izquierda, con colgajo dorsal ampliado y una simetrización por un patrón vertical. Acá tenemos otra paciente con eh, colgajo dorsal ampliado derecho posterior a la radioterapia, como ven los cambios por radioepitelitis. Y la región donadora, pues, eh, muy, bien, muy buena cicatrización. Otra paciente donde logramos un buen volumen, para la reconstrucción de la mama izquierda, más simetrización por patrón vertical. Acá tenemos otra paciente con una recurrencia en cuadrante externo que ya había sido radiada, se logró hacer la reconstrucción con un colgador dorsal ampliado, tenía buen, buen tejido adiposo en la parte dorsal, y se realizó pues, con, obteniendo un buen volumen y simetrización por un patrón RON-BLOCK. Acá tenemos esta paciente con un cáncer localmente avanzado de mama izquierda reconstruido con colgado dorsal ampliado donde vemos un defecto posterior a la radioterapia en su polo superior. Aquí tenemos una paciente con reconstrucción ya de complejo areola pezón ya radiada y vemos el defecto posterior que se puede simular utilizando un sostén o lo que ustedes llaman allá corpiño de este tipo. Aquí tenemos para reconstrucción de grandes defectos en este paciente con cáncer localmente avanzado de mama derecha, tratado con quimio, con poca respuesta al tratamiento, y vamos a reconstruir este gran defecto con un colgajo dorsal. Aquí vemos la pieza operatoria y la reconstrucción ya realizada. En este caso, pues, es para cerrar defecto. Aquí tenemos este otro gran defecto, donde tratamos de hacer eh, la isla cutánea en forma diagonal o en forma vertical, para de esta forma pues, poder tomar la mayor cantidad posible de piel y poder reconstruir. Acá lo tenemos, complementando al colgajo tranbilateral en reconstrucción de un gran defecto de mama derecha. Acá, eh, para reconstruir, posterior a recurrencia es una recurrencia axilar que requirió quimioterapia y resección de la piel por afectación de la misma. Aquí tenemos otra recurrencia local, posterior a una mastectomía, quimio-radioterapia. Hay una recurrencia en la pared torácica, foco único, recibió quimioterapia en adyuvante y se procedió a hacer la resección en bloque de piel, tejido celular subcutáneo y eh, se hizo la resección de la, de la costilla y de la pleura. Ahí se ve el, el pulmón expuesto, se hace la reconstrucción utilizando una malla absorbible para estabilizar ese espacio intercostal y para cerrar el defecto de piel y partes blandas se utiliza un colgajo dorsal que es muy útil para estas pacientes de recurrencias en pared torácica. Para reconstrucción híbrida combinado con prótesis en esta paciente pues, eh, que se había realizado previamente y con reconstrucción del complejo areola pezón. En esta otra paciente que presentó una recurrencia local de una cirugía preservadora de mama derecha que había recibido quimioterapia y radiaciones. Se realizó el colgajo dorsal combinado con prótesis. Una reconstrucción híbrida. Acá vemos los resultados muy buenos, con una buena simetría y simetrización por un patrón vertical a una sola rama. Acá tenemos otra paciente que se realizó un colgado dorsal ampliado izquierdo, pero estuvo, no estuvo conforme con resultados y se realizó colocación de prótesis. Aquí tenemos nuestro equipo en una cirugía, el doctor Demian spinetti cirujano oncólogo, y el doctor César Ramírez, cirujano general, y los eh, compañeros residentes del Hospital Universitario de Los Andes. Y continuamos pues, con el trabajo en tiempos de COVID. Bueno, muchísimas gracias por la atención prestada. Quedó de ustedes, el colgajo dorsal pues, es una herramienta bastante importante para nosotros debido a que nos ha permitido pues, reconstruir a pacientes en el medio público donde no cuentan con los recursos para hacer una reconstrucción híbrida. Esto nos ha ampliado un poco el horizonte y por las necesidades de servicios pues, de todos estos pacientes hemos podido desarrollar este colgajo con mínima morbilidad y una satisfacción importante y calidad de vida para nuestros pacientes. Ahí quedan mis redes sociales. Por si requieren alguna duda o alguna pregunta, pues estamos completamente a la orden.